Este tiempo es únicamente utilizado para referirse a acciones en el ahora. Es decir, acciones que están ocurriendo en este momento. Si este no es el caso, entonces se utiliza el presente indicativo. Necesitamos practicar. Yo estoy abriendo el libro. Yo estoy aprendiendo español. Él está escribiendo en el cuaderno. Nosotros no estamos comiendo ni bebiendo. Tú no estás corriendo en la biblioteca. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en la escuela? ¿Estás escribiendo? ¿Estás aprendiendo? Yo estoy corriendo para ir a clase. Es muy tarde. Compara y contrasta. Ella bebe café por la mañana. Ella está bebiendo café ahora. Ella escribe por la tarde. Él está escribiendo en este momento. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo estoy bebiendo café. Este tiempo en particular está compuesto por el verbo estar